Como de costumbre, cada semana la visita del licenciado Lenín Francisco, abogado migratorio con más de 30 años en ejercicio de este derecho. Oficinas ubicada precisamente en la capital de la República Dominicana Central de Visa, con quien vamos a conversar en esta noche. Lenín, bienvenido a este tu espacio. Muchísimas gracias, Robert. Muy buenas noches, amigos. Un placer estar de vuelta en nuestro espacio en Teledebate. Señores, vamos a colocar por favor números en pantalla para poder conversar con la gente en esta noche. Tema muy interesante, atención, lápiz y papel 378-8394 y a través del WhatsApp 829-920-2795 para poder hacer sus preguntas. Una consulta totalmente gratis para todos ustedes en esta noche. Lenín, al parecer tenemos buenas noticias. Ya es tiempo de solicitar visa de paseo para los Estados Unidos. Cuéntame, Lenín, ¿qué tenemos en ese sentido? Muy bien, mis amigos, les diré el mensaje de una manera llana y directa. Es ahora el momento adecuado para solicitar visa de paseo para los Estados Unidos. Todos hemos visto que en el pasado mes de mayo se dio algo inesperado cuando el sistema de consulado otorgó citas para ir este año al consulado. Y esto sigue pasando y seguirá pasando, en los próximos días. Por eso, les digo a todas aquellas personas que desean llegar al consulado americano en este año 2022, a que inicien, se pongan las pilas e inicien sus procesos si todavía no lo han hecho. Es importante iniciar, es importante pagar el PIN o derecho a cita consular para tener el expediente listo para que, cuando nueva vez ese sistema consular nos permita una oportunidad, entonces podamos ponerle a usted su cita para este año 2022. Excelente. Lenín, vamos a colocar otra vez 809-378-8394 y 829-920-2795. Sus preguntas al licenciado Lenín Francisco. Lenín, me quiero por aquí por WhatsApp. Soy estudiante, también tengo empleo. ¿Qué debo de hacer para iniciar mi proceso de solicitud de visa? Debes verte con nosotros de inmediato con tu pasaporte en manos. Lo que vamos a hacer en la consulta es pues, terminar de evaluar todos los detalles. Me has dado dos detalles importantes, trabajas y estudias. Eso dice mucho de ti. Pero hay otros factores familiares, económicos y demás que también tenemos que tomar en cuenta para organizarte, Organizar ese perfil correctamente para que tenga los resultados esperados. Cuenta con nosotros en Central de Visas. Muy bien. Lenín, me pregunta otra persona por aquí. Tengo empleo, pero no soy eh, casado de manera correcta, sino que apenas tengo una unión libre con mi pareja, pero tengo alrededor de ya 10 años conviviendo con ella. Ah, pero eso es una relación hecha y derecha, válida. No hay nada en las leyes norteamericanas ni de ningún otro país que obliguen a estar formalmente casado por el civil para buscar visa. Obviamente vamos a probar la veracidad de esa unión de pareja y si tienes hijos en común, pues también te va a ayudar eh, en, en el objetivo. Lo importante es que nos visites y podamos terminar de organizar bien todos los detalles de tu vida para la búsqueda de esa visa. Muy bien. Lenín, me pregunta por aquí un señor de nombre, Darío. En mi caso, yo soy empleado independiente, tengo negocios de venta de artículos de manera ambulante, pero tengo también inmuebles, una casa que compré recientemente y está a mi nombre. ¿Puedo aplicar para solicitar una visa de paseo? Sí, Darío, por lo que me dice usted, usted es un comerciante informal, pero parece que le está yendo bien en su economía, ha tenido la posibilidad de comprar su casa propia y de seguro puede también demostrar que tiene otros lazos económicos, familiares y de otras índoles que son lazos que lo atan a volver a su país y puede demostrar usted que produce con qué ir a hacer turismo. Me parece que sí, que usted también es un candidato a buscar visa a través de nosotros. Lenín, tengo otra pregunta aquí en el WhatsApp. Me pregunta este señor... Hace un tiempo yo estuve en los Estados Unidos. Retorné sin ningún tipo de inconveniente, pero mi visa se venció y debido a la pandemia no pude volver a renovarla. ¿Puedo aplicar nuevamente para una visa de paseo? Sí, claro está, claro que sí. Si él tenía una visa de 10 años y se le venció, todavía al momento presente existe una gracia que te permite renovar la visa hasta con 4 años de vencida sin necesidad de entrevista. Esta gracia se va a acabar pronto, pero todavía usted puede aprovecharla. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Quién y de dónde sí. nos habla, por favor? La Esta sí, gracia se va a acabar pronto. Sí, bueno. no, no, no, no. sí la escucho. Baje un poquito el televisor para poderla escuchar, mi dama. Sí, buena. Buena, la escuchamos. Está en el aire, teledebate. ¿Su nombre y de dónde, por favor? El televisor para escuchar, mira. Un momento, por favor. Bueno, sí. Vamos a darle un momento a la dama. A Lenín. que baje el televisor, así por que favor. no lo ha podido hacer. Pero la escuchamos. Adelante, le escuchamos, mi señora. Okay. Yo quiero preguntar, mi mamá tiene una residencia. Sí. Ella decidió eh, que nace bien en la República Dominicana y no volver allá a Estados Unidos. Y que quiere cambiar la residencia por, por una visa que normal, de paseo. ¿Cómo se hace? Excelente. Le contestamos por el televisor, mi señora. Gracias. mucho gusto. Ya puede subir su televisor y escuchar la respuesta. Muchas personas hacen esto, sobre todo personas mayores. Tiene todo el derecho a entregar la residencia y solicitar la visa de paseo. Son dos trámites diferentes. Lo puede hacer a través de nosotros en Central de Visas. Hoy en día, la residencia no se entrega en la embajada. Debemos llenar un formulario y mandar esa tarjeta de residencia a los Estados Unidos. Luego de recibir la confirmación de que ella entregó voluntariamente su residencia, entonces llenamos la solicitud de visa de paseo, va a una entrevista, y es muy probable, casi con 99% de que le van a dar su visa de paseo. Pero hay que hacerlo, Robert, correctamente, sí. y no improvisar. Me, me pregunta un televidente aquí, el distinguido amigo Isaac, ¿con una visa de paseo puedo visitar cualquier parte...? ¿De Estados Unidos o específicamente un lugar en específico, Lenín? Bueno, la visa de turista o visa de paseo de los Estados Unidos te permite entrar con ella a todo el territorio de los Estados Unidos, incluyendo las um, islas que les pertenecen a ellos y eh, territorios como Puerto Rico, eh, países libres pero que pertenecen a ellos. Eh, así que sí, puedes ir con ella a todo el territorio norteamericano e incluso más allá hay ciertos países que no son parte de Estados Unidos pero que se nos permite entrar a esos países con visa americana como Panamá, México, entre otros Lenín, tengo una pregunta aquí de un televidente saludo Lenín, el hijo mío le quitaron la visa por trabajar y tuvo que pagar una multa de 200 dólares una multa que pagó allá ¿Es favorable para ese pago de multa si puede aplicar para una nueva visa de paseo y también si pudiera aplicar para una visa para Canadá también, Lenín? Bueno, eh, es bueno que haya pagado su multa, pero el hecho de que la pagó no garantiza que le van a dar nuevamente un visado, por lo menos no de inmediato. Él abusó de la confianza, se podría decir. Uh -huh. Le dieron una visa de paseo, la usó para trabajar. Entonces, para volver a ganarse esa confianza... Él necesita hacer un plan de trabajo, un plan de acción, para que cuando vuelva al consulado muestre solvencia suficiente para que se gane nuevamente la confianza. No es tan sencillo, se puede lograr, lleva tiempo y un trabajo profesional bien hecho. Excelente. Señores, tenemos disponible para una llamadita, se nos está agotando el tiempo. Me siguen escribiendo por el WhatsApp, me están escribiendo esta pregunta aquí. 809-378-8394, a través del WhatsApp 829-920-2795. Una consulta totalmente gratis en esta noche con el licenciado Lenín Francisco. Me da las gracias que el señor por la respuesta de la, con, en relación al tema... De Canadá. Muchísimas gracias, Lenín. Y también me dice que si pudiera aplicar para una visa para Canadá, si no hay ningún inconveniente. Es sí, esto, Lenín. el tema que pasó con Estados Unidos, curiosamente, Canadá lo puede tomar en cuenta porque intercambia información con los Estados Unidos. Ahora bien, no le estoy diciendo que no pueda hacerlo. Se necesita evaluar bien el perfil de esa persona, ver si reúne lo que Canadá exige como requisito y si es así le pueden dar la visa aún haya tenido aquel inconveniente con la visa americana. Excelente. Lenin, el tema de Canadá se pone interesante, nos queda apenas un minuto. Siguen preguntando si es cierto que agencias de, en Canadá están ofreciendo visas de trabajo a dominicanos. Mira, no es tan sencillo, hay, hay en eso un poco de verdad, pero mucho de falsedad, hay que cuidarse. La gran mayoría de esas ofertas que ustedes ven en las redes sociales son engaños, son estafas. Así que debe cuidarse. En Canadá hay trabajos como los hay en Estados Unidos y en gran parte del mundo, pero nada es tan sencillo, nada es a la ligera. Todo lleva una preparación, una capacidad que usted debe demostrar. Así que, Robert, te propongo que hablemos de Canadá con más tiempo en la próxima para que cuidemos a los amigos de que no sean engañados. Excelente, digo